Primero lo que me gustaría decir a de manera de reflexión sobre la agenda de datos abiertos es que Data México se coloca, creo yo, en una agenda, diría, post-datos abiertos. Nosotros somos en realidad usuarios de, de los datos abiertos que están disponibles eh, en muchas de las instituciones del Estado mexicano, pero también eh, somos una plataforma que se, que se crea, se diseña y se planea Teniendo muy claros y, y entendiendo creo que muy bien los problemas que se desprenden de, de los datos, de las plataformas de datos abiertos. que Las plataformas de datos abiertos normalmente presentan los datos atomizados, eh, separados entre sí, eh, en formatos que son necesarios para la apertura de estos datos, pero que hay veces que no son realmente útiles para muchos usuarios. Data México, en ese sentido, se diseñó para que, después de la integración de los datos, estos, esta información, estos incorporen en, en las tareas diarias de, de usuarios. La Secretaría de Economía, nos hemos ya he puesto la tarea de llevar a cabo una transformación económica basada en tres pilares. El primero es la diversificación, la inclusión y la innovación. Y en la búsqueda de esta transformación, concebimos o imaginamos Data México como una herramienta muy innovadora que puede facilitar la toma de decisiones de política pública basada en evidencia. Creemos que con Data México podemos contar miles de historias, historias que nos permiten responder con datos, preguntas en materia de economía, producción, Empleo, Política Industrial, Inversión Extranjera Directa, Comercio Exterior, Desigualdad, Educación y Salud. Hay creo yo un montón de datos y bases ya disponibles online, al menos en México, que por una parte no estaban siendo utilizadas o que por el otro no estaban integradas en, en, en espacios donde les fuera útiles a los usuarios y lo que hace Data México es por una parte aprovechar los datos que consideramos eh, son útiles para, para los usuarios objetivos que nos propusimos y por el otro también buscamos instituciones para que nos otorguen esos datos a través de convenios de colaboración. Data México la lanzamos eh, en julio de este año, entonces para el próximo año a partir de eh, nuestro sistema de monitoreo y de evaluación de la unidad de, de inteligencia económica global, hemos definido eh, algunas áreas en donde vamos a poder identificar Quiénes y cuánto, qué, qué tan frecuente están utilizando Data México. Cuántas reuniones estamos teniendo con secretarías estatales. Qué tanto usan Data México para generar políticas o, eh, o políticas públicas en términos de desarrollo económico, de política industrial. Entonces, si sí, atrás de Data México hay pues todo un engranaje de complejidad económica que es muy utilizada por los servidores públicos.